Telenor presenta Saludos amigos televidentes y continuando con esta maravillosa producción que ha preparado esta empresa Telenor con motivo del 243 aniversario de San Francisco de Macorís vamos a conversar sobre lo que ha sido el desarrollo educativo de este municipio de San Francisco de Macorís y para ello nos acompaña eh, una gran maestra catedrática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la maestra Lucelene Plata. Doña Luz, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, porque constituye para mí eh, un disfrute, un saber que ustedes, esta empresa, Telenor, ha asumido el compromiso de fomentar los valores eh, históricos, eh, mejorar todo el entorno en el aspecto cultural, en el aspecto humanístico. Maestra, los más jóvenes, ¿verdad? quieren saber cómo ha sido el desarrollo educativo de San Francisco, eh, quieren saber cómo se dio el proceso de que hoy como municipio tenemos dos universidades, la gente quiere saber cómo usted se formó, eh, a qué escuela usted fue, a qué, eh, cuáles eran las escuelas que existían en su época, ¿verdad?, en, lo, en sus inicios. Eh, cómo fue todo ese proceso educativo de, de, de San Francisco, ese desarrollo para llegar a lo que tenemos en el día de hoy y cuáles personalidades se destacan dentro de lo que ha sido ese proceso educativo aquí en San Francisco, eh, cuéntenos. Bien, eh, fíjate que la educación eh, no podemos verla como si fuese en el espacio, eh, hay que tomar en cuenta los aspectos geográficos, socioeconómicos, eh, todo lo que influye para que los hombres, entiendo hombres, mujeres, tú sabes que yo no claro. soy muy feminista, sí. yo asumo lo que dice la lengua castellana, <risa> o sea, hombre, el sentido, la humanidad, para que la humanidad eh, conozca el entorno y viva y se alimente del entorno espiritual y material. O sea, eh, la educación tiene un componente sociológico eh, sumamente importante. Por lo tanto, yo no hago más que recordar esos primeros años de mi existencia, que al nacer, porque mi padre era maestro, eh, nací en El Papayo, en la localidad de Nagua, hubo eh, dos de mis hermanos, o sea, nacimos allá y recuerdo esa escuelita de mi padre y, y las canciones y todo, pero cuando ya vengo a San Francisco de Macorís, que retornamos aquí, eh, ya estoy en una escuelita bellísima para mí, que estaba en la calle El Carmen, frente a lo que es hoy la funeraria, eh, las Mercedes, ahí estuve en el primer, el, el primer año y el segundo, mi primera maestra, Ramona Núñez de Paulino, que de hecho era también mi tía y llegó a ser mi madre también porque eh, me crié también básicamente en su casa, entonces de la profesora china para que ustedes vean el perfil de cómo eran los maestros, ella era maestra normal es decir, que ella se graduó aquí en San Francisco de Macorís y siguiendo la pista, entonces había aquí una escuela normal que estaba ubicada en la calle Papi Olivier con calle La Cruz. Que está ahí en ese edificio? Está el colegio San Miguel, que era el de la maestra Tata Polanco y está también el San Agustín es nocturno que funciona en la tarde. Maestra, ¿qué entendemos? Entonces yo pequeña, como vivía sí. ahí mismo, tú sabes que mi casa estaba en La Sánchez con Papi Oliviero. Yo recuerdo un ya haber visto las normalistas. Es decir, eh, eh, las maestras con su falda azul y su camisa eh, eh, blanca y su corbata negra. Lo recuerdo. Entonces, ese edificio tenía una baranda. Eh, muy hermosa, y yo las veía cuando en horas de recreo estaban eh, ahí. Ese edificio, eh, ahí estaba la escuela normal, pasa ya a lo que es el liceo Ercilia Pepín, ya con los cursos de bachillerato, cuando construyeron el Ercilia Pepín. Pero regresando a mi escuelita, estaba la profesora Ramona Núñez de Paulino, graduada, como normalista aulas preciosísimas ellas mismas preparaban todo, todo el material como también es ahora es ahora porque eh, lo, los cursos del nivel inicial uno va a las escuelas y a los centros educativos a los colegios cualquiera y hay una eh, está todo tan, tan bien puesto tan apropiado para la niñez pero ahora hay más recursos antes yo lo hacían. Haciendo arbolitos de palito, le ponían los árboles, eh, le ponían los pajaritos en cartulina, eh, ponían las, eh, las aves, los pajaritos eh, y todo. Era un ambiente precioso. Además, el método, que era un método global, como se dice, eh, con esos trazos tan perfectos del maestro de esa época. En el segundo, era mi profesora Esterbina, eh, una señora que amaba mucho el, el arte también, la, eh, la música. Y ya en el, en el tercero, cuando vamos para el tercero, cuánto dolor, cuántas lágrimas. Ahí lloramos mucho. ¿Por qué? Porque nos iban a llevar nada menos que para la escuela, padre brea lo que es hoy Padre Brea era la Escuela Costa Rica. Es decir, que el Estado Dominicano construyó la Escuela Padre Brea y la Manuel María Castillo. Una escuela para las hembras y la otra de los varones. Era El Salvador, la Escuela El Salvador, los varones. Y la nuestra era la Costa Rica, esa escuela. Cuando nos van a llevar para allá... Nosotros, todas las muchachas, estábamos llorando, las niñas llorando, que no nos decían que aquella escuela iba a ser más linda, pero nosotros entendíamos que la linda era esa, esa escuelita. Cuando llegamos al tercero, hay la profesora Ana Alvarado. Ana Alvarado es una profesora que vivió en la calle La Cruz, con, casi con millas, excelente maestra, que es justamente de la zona alta de, de, de, la, de la Guasuma, su familia, los alvarados, que fueron también los que aportaron el terreno para San Francisco de Macorís. Era extra, extraordinaria maestra. Ya en el cuarto grado tenemos la profesora Minervino, apellido Minervino, eh, excelente maestra, y en el quinto grado, la profesora Cuca Luna, ella llama María Dolores, se llamaba María Dolores, doña Cuca Luna. Pero, ¿qué? La enseñanza en ese tiempo, ¿cómo era? La insistencia en la ortografía, en la caligrafía, en la dicción. Al llegar al sexto grado, son una cantidad de textos, cartillas en las que encuentra todo lo relativo a las ciencias naturales por separado, eh, la geografía eh, la historia y, y así podría decirte, cuando llego al sexto grado todas estas otras maestras ya han fallecido Tengo la villa que en el sexto grado la maestra aún vive la maestra Argentina Sánchez Doña Tina Doña Tina, Doña Tina que fue profesora de biología después en el liceo Ercilia Pepín y maestra de física, una mujer amante de la naturaleza, que tú la ves caminando en la ciudad y es organizando las plantitas y tratando de que los ciudadanos pongan la basura en el, en el zafacón. Eh, cantaba bellísimo. Para esa época, la construcción de ese plantel escolar disponía... De un gimnasio enorme, una piscina maravillosa. Fíjense cómo era esa escuela. Pero usted se refiere a eh, la aquí, a, a, a, Costa Rica, en tiempos de Trujillo. Ajá, que es una de las todas, la, la manos María Castillo actualmente. Sí, entonces entre una y otra, en ese espacio, había esos talleres para la jabalina, para esto, para lo otro, y ella nos daba el deporte. De, de esa manera, yo recuerdo que el cuerpo de ella, yo digo, ¿cómo sería? Ella se doblaba totalmente hacia atrás. O sea, eh, y, y trataba de que nosotros lo hiciéramos. Vamos a lanzar la jabalina vamos a lanzar la jabalina La natación. ¿Tú no encuentras eso ahora, verdad que no? No, claro que no. ¿Eh? O sea que eso era... Pero en la escuela de los varones... En el, el, que estábamos totalmente separados. Había unos talleres donde eh, los muchachos trabajaban para hacer las correas, para trabajar el cuero y hacer mucha, mucho trabajo con eso. Mientras nosotros nos íbamos a la escuela eh, de economía doméstica, donde nos enseñaban a, eh, a preparar los alimentos y nos enseñaba también todo lo que era de pastelería, eh, de los dulces, del tejido, del bordado, teníamos que hacer un dechado, un dechado era un una pieza en tela y uno ahí podía hacer un ojal, eh, poner el botón eh, y hacer todos todo los tipos de, de, de, de bordado, algunos un poco un poco difíciles. Y entonces es adorable pensar cómo esas maestras de la economía doméstica tenían la paciencia para si el tejido te quedó mal, desbarátalo otra vez, comienza de nuevo. ¿Mm? Entonces era una educación integral que no era solamente teoría, sino también había que tener una formación en todo lo que es relativa al hogar al hogar y si vemos la ciudad de esa época eh, tenemos la calle Salcedo podría ser eh, la calle que se trazó para ese tiempo que yo lo recuerdo y que la calle principal para nosotros transitar era Castillo para llegar a la escuela pero después toda esta área para acá era Monte en, en ese territorio solo estaba el camino del tren, que nosotros a través de la Gaspar Hernández, tomábamos la calle de la Nino Rizé, hoy Nino Rizé, atravesábamos hasta llegar a donde están los bomberos ahora, que era, la estación, que era la estación, pero ahí lo que había era mucha hierba de, de lado y lado, y nosotros lo que hacíamos era que queríamos una travesura, competir con con el tren, que ya viene el tren, viene el tren nos vamos y hacíamos y cruzábamos un peligro enorme pero ustedes cruzaban eh, de travesura el nosotras lo, lo, el, el frente de por los rieles las muchachas, entonces cruzábamos ¿Tú, tú, tú te puedes imaginar eso eh, maestra, ¿cómo es hay... una travesura increíble, los muchachos son así es como en el séptimo grado en el séptimo grado la profesora Adalgisa, Espa Adalgisa Espaillat, creíble maestra, nos daba las ciencias naturales con un libro enorme, que era la ciencia, la ciencia de Fesquet. Entonces, esa señora explicaba el cuerpo humano de una manera con, con, con todos los huesos, con un esqueleto. Y esto y lo otro. Tomaba la cabeza y decía el hemoide, el efemoide, el frontal, tal cosa, el occipital. Bueno, ¿y qué hicimos nosotros? Que a la hora de la salida, en vez de venir, como a veces veníamos por el lado del tren, cogimos el cementerio, llegamos al osario, abrimos el osario y cogimos un palito y nada vez <risa> levantamos el, el cráneo. No, no, no, ese tiene cabello. <risa> Oye, qué horrible eso. <risa> y pero, ya tú sabes. Pero, pero lo hacían con un objetivo buscando conocimiento, con conocimiento buscando y nos conocimiento nos recreábamos y nos recreábamos entonces una primera hermana mía que también estábamos conmigo en el mismo curso cuando pasábamos por el parque estaban los muchachos por ejemplo los que eran mayores que nosotros medio enamorados y cosas y ella era, era tremenda ella era una persona que ella misma se asumía que era Lola Flores, y entonces se ponían su, sus adornos, cantaba precioso, y yo le decía, como soy yo, vámonos por este lado, por el lado del parque hoy, lo que es el parque hoy, del parque Duarte, sí. no, ella decía, no, luz, es por aquí, por el centro, para qué, para pasar, por donde estaban los muchachos, y cuando llegaba al centro, entonces hacía el zapateo como si fuera realmente Lola Flores, Olé. Era una cosa maravillosa hasta cierto punto, porque eran travesuras, pero eran cosas eh, sanas sana y, y nos preocupamos por cumplir también. Maestra, todo. tenemos que irnos a una breve pausa, eh, pero cuando regresemos, queremos que usted nos hable de cómo eh, fue el momento en que San Francisco ya comenzó, comenzó a abrirse con relación a lo que tiene que ver con la educación superior, eh, eh, ¿verdad? El inicio del CURNE ya lo que tiene que ver con la Universidad Nordestana y cómo, y cómo ha impactado esto al municipio. Por eso lo vamos a conversar luego de, de esta pausa. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros en este interesantísimo conversatorio acerca de lo que ha sido el desarrollo educativo en San Francisco de Macorís. Maestra, ¿cuáles otros maestros de, de la época eh, se destacaron que usted tenga en su memoria con, con quienes usted quizá tuvo la oportunidad de compartir y que pudieras hablarnos sobre ellos en este momento? Sí, fíjate, volviendo al, a la escuela... Eh, Manuel María Castillo la padre Brea, de la escuela Costa Rica eh, Teníamos al profesor José Añil era el único eh, varón en la escuela como profesor de, de matemáticas pero así como te digo eh, la grandeza de, de, del, del, del profesor Añil podríamos decirte también que concomitantemente con eso había muchos profesores que estaban también en la zona rural trabajando eh, por ejemplo el caso de, de mi padre Julio Plata que trabajaba en bandera eh, eh, el profesor Vicente Aquilino Santos también era profesor el profesor Espaillat que vivía en la ingeniero Guzmán Arriba cruzando la Cristino Seno que era el padre de la maestra Valnice Payá a la que yo eh, me referí eh, nosotros tenemos por ejemplo en la comunidad de las Guaranas la profesora Flérida que eh, destacada eh, educadora pero tenemos a Hernán Sánchez que ustedes saben que el, el, la, muchas instituciones eh, llevan ese nombre sí. eh, es, es, fue excelente educador pensando en la geografía también, pero en 1962, 1962 yo llegué a la Cruz de Cenovil como sustituta, por, sustituyendo a la comadre Paula, y la comadre Paula, eh, que iba eh, que por razones de embarazo. En el 1962, ahí estaba la profesora Paula, la profesora Queca, eh, la profesora Esperanza y Claribel Torres, cuatro consagradas educadoras de la Cruz de Zenobia. Pero en la joya tenemos a doña Teresa Pantaleón, extraordinaria maestra, porque yo de, la, de ahí me pasaron a la, a la joya también seguía sustituyendo, ahí dejé yo cuatro ahijados, de, o sea, estuve un año y, y, y cada profesora decía, usted va a ser la madrina, usted va a ser la madrina, allá también con la profesora Teresa, si uno nota en, en los maestros, el sector los maestros, ahí están esos nombres, los nombres de, de, doña, de doña Teresa, los nombres de Julio Plata, los nombres del profesor Hernán Sánchez y de tantas y tantos educadores también eh, que ya partieron. Es decir, que es, es, diríamos, algo sumamente interesante que nosotros nos dedicáramos a hacer un texto, a preparar un texto con, con la historia de esos grandes hombres, porque yo estoy aquí hablando simplemente diciendo lo que mi mente lo que recuerdo, pero ¿cuántos otros educadores? Eh, allá por ejemplo en la en tu zona tenemos profesores valiosísimos el profesor Rafael eh, no recuerdo el, el nombre ahora, los matrillé también de para allá o sea que en cada región en cada espacio geográfico de la provincia hay una cantera de grandes educadores. Eh, pasamos, podríamos decir ahora, de las escuelas privadas, que eran escuelas de los años 50, eh, la escuela de Marieta Viñas, que estaba cerca de lo que es hoy el, el centro médico eh, Doctor Ovalle pero Don Fello Pimentel que ustedes conocen como el el director de la banda de música, sí. su esposa era Doña Chea Llena de Pimentel no puedo decir que Doña Chea era una maestra dulce, no era una maestra sumamente rígida exigente si uno no no no le escribía y le colocaba los números uno debajo de otro, que ella lo, le pasaba la raya, te dejaba de castigo. Y, a propósito de eso, ¿cómo, ¿cómo era la forma de disciplinar a un estudiante en aquella época? Ah, con una regla. Daba, un, una, un palo. Le daban un palo. palo. Por ejemplo, los jueves, porque esta es una escuela privada, pero fue que en vacaciones, yo no era muy buena en matemática. Entonces me mandaron a reforzar la matemática donde doña chía llena. Cuando yo llego ahí y encuentro a esta profesora regordeta, tú sabes, cosa, pero con esa forma tan austera. Entonces ella tenía tú que sentarte totalmente en esa fila que ella la medía. Si, si las butacas no estaban, las sillitas, una sillita que cabían, en orden, entonces tú te pa parabas la fila entera. Y nos volvía a poner la fila. Los jueves, ella preparaba una merienda especial que tenía como hasta como unos fines como religiosos, ya decía, como de que aprendiéramos también a compartir. Ella iba, iba guardando todo lo que era la nata de la leche y entonces hacía esa mantequilla muy especial sí. con pan. Entonces ella nos daba ese pedacito de pan. Pero si al comerlo caía una migaja de ese pan, al piso, entonces teníamos que quedarnos dos o tres horas en la tarde lavando la casa de ella. <risa> ah, man, eh, eh, era, era algo como una disciplina militar y, y, y sé de compañeritos también que tenían que los padres comían quizás tomaban más leche y comían poca comida. Entonces le mandaban la comida a Doña Chía Llena porque va a hacer de cosas. Le decía, deja el plato limpio, deja el plato limpio. Pero era, yo recuerdo los muchachos del Doctor Rojas, el, el, un hermano de Fabio estaba junto con nosotros en esa, en esa escuela privada. Y, y así había varios centros. La institución más vieja aquí de, de educación. Es el Colegio La Milagrosa, que cumplió 100 años, como 100 años cumplieron los bomberos. Y le sigue el Colegio eh, La Altagracia y el Liceo El Siria Pepín, que, que yo pienso que el homenaje que hay que hacerle ahí a ese árbol tan hermoso, ¿verdad? Ese framboyán que hay ahí. Eh, yo creo que un Frambo, Frambo, sí, entonces sería el Eugenio Cruz Almanza en el, lo que es hoy el Eugenio Cruz Exactamente. Almanza algo, eh, está precioso. ubicado en la calle Castillo en, San Francisco. En, la, en la calle Castillo entonces tenemos después que se fueron la escuela se fue eh, democratizando en 1961-62 comenzaron algunos centros privados ya. por ejemplo el centro privado el colegio privado, después del, del colegio de la Altagracia es el colegio de Tata Polanco y Doña Nini el San Miguel y después tenemos el colegio que hoy tiene el gran maestro Roberto, Roberto Santos, que es el San Vicente, San Vicente. Eh, ahí teníamos la profesora Agripina Paredes eh, tenemos la profesora eh, Tatika Hernández que también eh, trabajó ahí y de hecho en una institución eh, había dos monjas altagracianas que trabajaban también allá, por eso llamaba San Vicente porque estaba auspiciado también por, eh, por, la, por, los, por esos sacerdotes. Maestra entonces cuando eh, se inicia aquí en San Francisco el proceso de educación superior, o sea cuando eh, se creó aquí la extensión de la UAS cuando se, se verdad se fundó la Universidad Nordestana y qué impacto tuvo esto para el municipio. Sí, para llegar ahí, te voy a decir antes que el del Liceo Ercilia Pepín, ya en el 64, se inicia el Liceo Nocturno, que era solo para personas que trabajaban en el, uh -huh. en el día. Sí el liceo nocturno, en el 64, en el 65 eh, hay una, diríamos, u, u, una actitud muy, eh, muy por salir de la situación de esos gobiernos eh, de la época de rica Cabral y bueno, entonces, de ese movimiento, diríamos nosotros, de protesta, de respaldo a la revolución, hay muchas inquietudes y San Francisco de Macorís entonces eh, fue reuniendo e esa energía para cuando vino esa propuesta de, del centro del, de los centros universitarios que se esperaba que fueran en La Vega se reclamó que debía ser en San Francisco de Macorís. Y entonces, esos mismos sacerdotes, los abenaranda Aranda, eh, participaron, las monjas participaron, recuerdo una cantidad de monjas. Y yo que para esa época estaba embarazada, estaba también en primera fila en esa... Eh, y hubo también... Un grupo de, de estudiantes que fueron hechos hecho prisioneros. Pero se reclamó de una manera enérgica hasta que se logró en 1970 ya la instalación del Centro Universitario Regional del Nordeste. Que estaba el, el aquí, Cudne. ¿verdad? Eh, en, en la calle. La calle eh, en la, Duarte, ¿verdad? En la calle. En la Bonó, Bonó En la Duarte. Bonó, esquina Duarte. Era un Y por un la avenida. En la avenida Libertad, una, un caserón grande de, eh, de madera. ¿Qué, qué impacto eh, han tenido estas universidades en lo que ha sido el desarrollo de San Francisco? Bueno, muy determinante. Fíjate que el CURNE, todos los profesores a nivel secundario eran maestros normales eh, o simples bachilleres ilustrados. Bachilleres más o menos con un nivel. De cultura. Y entonces, todos los profesores pasamos al centro universitario a hacer un profesorado, no una licenciatura, que era como un nivel técnico. Todos nosotros fuimos profesores, profesorado en filosofía y letras, en ciencias naturales o en historia. Uh -huh. ¿Por qué yo digo que fue tan determinante? Porque nosotros nos íbamos nutriendo, íbamos aprendiendo y al mismo tiempo íbamos transfiriendo lo que aprendíamos inmediatamente eso impactaba en la escuela, en los liceos. Entonces, eh, podríamos decir que lo que nosotros somos hoy hay que agradecerlo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con esa decisión de instalar aquí el Centro Universitario Regional pero asimismo venían de La Vega para acá venían de Nagua y Samaná algunos eh, estudiantes también sí. que compartían de manera que era un asunto regional de verdad que regional entonces Jacobo Moquete que fue su, su primer director eh, profesores eh, extraordinarios eh, en biología, en, en letras, de manera que el CURNE eh, es un hoy mismo la cantidad de profesionales que tenemos, ya no hay que verlo solo en el 73 cuando salió la primera cosecha de técnicos. Ya hay que verlo que son profesionales que tú tienes en todas las áreas, médicos. Eh, abogados eh, biólogos que es eso? una riqueza espiritual intelectual es, eh, es la forma en que la región eh, es un desarrollo en claro. todos los órdenes eh, podríamos decir también la cantidad de instituciones que hay eh, en el área de la salud en el área de los negocios en toda esta competitividad. El agro fue el que se quedó un poco eh, atrás, como que eh, no, no tuvimos nosotros eh, tanto poder, siendo eminentemente una región agrícola, que fue algo siempre que yo estuve, estuve reclamando también, que, que necesariamente eh, hay que formar muchos técnicos en esas áreas. Fíjate que tú encuentras ahora que nosotros estamos exportando eh, ajíes, tomates, guineos, muchos rubros, ¿ya? Pero había que formar, formar personal para eso, hasta para empacar, hasta para empacar, porque eso tiene su, eh, eh, todas sus, sus normas. Entonces, eh, ¿cómo es posible que nosotros, con tanto arroz, tanto cacao y todo eso, no tengamos grandes científicos en Correcto. esas áreas y dar el paso de la del agro, del agroindustria realmente allá a un proceso de industrialización. Correcto. Ese es el paso que tenemos más de 20 años eh, diciendo eso y, y predicándolo. Y, y en una ocasión en que el doctor Esmurdot y yo estuvimos en México en un, en un encuentro de estos eh, académicos describí la región eh, eh, ahí y, y solicité que esos expertos latinoamericanos vinieran aquí a formar a ayudarnos a formar esos técnicos para el paso la transferencia necesaria que había que dar de, de lo agrícola a lo agroindustrial, a la industrialización. Correcto. Maestra, eh, eh, ya en la parte final... Y, y quiero, este no quiero dejar atrás la nordestana. No, claro. Porque también eh, eh, la otra fue mi alma madre donde me formé, pero lo que me sirvió a mí de laboratorio después de haber estudiado educación superior fue la universidad eh, nordestana. Eh, cuando nosotros entramos en los años 80, ya se... Ahí era decisión de dónde instalarla, dónde hacer la universidad. Se pensaba que donde estaba la zona franca, en esa zona, uh -huh. ahí o en los arroyos. Y, como, y fue muy certero eso porque nosotros tenemos ahí un campo eh, realmente que es ejemplo del manejo de los recursos medioambientales. Correcto. Eh, eso... Y, se, y ya ven ustedes las instalaciones, como, como, como han crecido. Y ya lo, los estudiantes antes tenían que ir a Santo Domingo para estudiar. Ya no, ya prefieren quedarse aquí y trabajar aquí. Entonces, eh, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, ahora mismo, eh, sus riquezas no se pueden medir de cuánto es el, el producto interno bruto, de cuánto es esto ni cuánto es lo otro. Es la parte humana, la formación, la cantidad de hombres y mujeres que nosotros tenemos que son escritores, poetas, eh, músicos, investigadores. Esto es un laboratorio. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado como... Eh, que no sacamos a relucir, a poner en un primer plano todo lo que tenemos. Entonces, por lo tanto... Eh, yo hago esta propuesta a tantos académicos que, que hay aquí en la región, tanta persona inteligente eh, a que tomemos eh, este proyecto de saber nosotros dónde están nuestros recursos humanos, qué hacen, eh, cuánto podrían, cuántas propuestas eh, podrían surgir y hacer realmente eh, un plan de desarrollo desde el punto de vista del crecimiento humano, del conocimiento, un conocimiento que ahora es, es como, como muy, es un gran conocimiento, pero es volátil en cuanto sí. se transfiere rápidamente eh, el conocimiento. Entonces nosotros tenemos que tomar como laboratorio a San Francisco de Macorís. Fíjate cuando me preguntaste sobre el primer, los primeros maestros, yo te dije, bueno, el maestro Chucho siempre está ese panteón ahí del maestro Chucho, que fue el, el primer maestro, pero hay que investigar más. ¿Quién era el maestro Chucho? ¿De dónde procede? ¿Sus familiares? ¿Cuántos más eh, pudieron, pudieron haber? Esa, esa maestra, por ejemplo, que mencionaron tanto, eh, en Senoví en la profesora mascota que le de sí. otra manera o sea buscar todos esos grandes personajes y recrear de nuevo la cultura eh, estamos todavía reclamando eh, en la escuela de bellas artes no solamente como escuela sino que sea una gran plaza de la cultura donde se puedan los grandes escenarios presentar presentaciones artísticas y además nosotros tenemos que de una manera muy directa cuidar la ciudad yo camino y hablo con la ciudad porque a mí me gusta caminar a pie también camino y recreo la ciudad y pienso en lo que era, por ejemplo, la calle La Cruz cuando yo era pequeña. Y los grandes monumentos que se perdieron ahí, en la calle La Cruz, la calle El Carmen, que era el casco, como si diéramos nuestro gasco, eso se perdió. Maestra, ya en la parte final de este conversatorio, ¿cuáles son los desafíos que tiene la educación aquí en San Francisco de Macorís? Bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta que nosotros adecuemos la educación, podría decir como dice un ciudadano a los nuevos tiempos, eh, la virtualidad, pero combinada, porque todo no puede ser tecnología. Por ejemplo, hoy mismo en mi escuela yo estuve dando una clase, y cuando le digo a, a, la, a la niña, pues, escribe, dice, ya hay tanto tiempo sin escribir. O sea, ya, ya, ellos, ya ellos no están escribiendo, le da dificultad. Sí. Porque pasaron también más de un año eh, con la virtualidad sin escribir. correcto. Entonces tenemos ahora mismo que hacer esa combinación entre la tecnología y, y la escritura. Eh, fomentar la lectura, fomentar la lectura, porque a través de la lectura viene la riqueza lexical. Ese léxico le permite no solamente una comunicación eh, adecuada, sino que también científicamente se sabe que eh, el, el, las neuronas, las dendritas, los axones, que son donde se hace la conexión del cerebro, eso es lo que estimula la inteligencia. Entonces, hay que combinar también la parte teórica con la parte práctica. Que, que el estudiante no solamente conozca todos los aspectos geográficos de los ríos y, y de las capitales, cuando desconoce, desconoce su San Francisco de Macorís. Yo estoy en parte con Eugenio María de Hostos, que Eugenio María de Hostos en su educación eh, racionalista partía de que, ah, pues, el metro, pues, vamos a medir, vamos a medir, vamos a ver cuánto en esta calle tal, o sea, la vivencia, la vivencia, eso nos ayuda bastante. Eh, ya, gracias a Dios, se está dejando un poco atrás la memorización, el repetir mecánicamente, sí. No la memoria, porque la memoria es un valor. El tener una memoria y tú un texto, poderlo repetir, eso es muy importante. Pero lo importante es la conceptualización. Claro. Cómo de un texto largo yo puedo expresarlo en dos, eh, eh, en dos líneas, en un segundo, y que sea certero. Entonces, ese paso es sumamente importante hay que romper ese elemento, esos esquemas tradicionales de repetir bla, bla, bla y ponerle nota al estudiante. Eso no es conocimiento, eso no es conocimiento. El verdadero conocimiento es la transferencia de que ese conocimiento sea ya modificado, expresado de otra manera, porque ese es el que es duradero. Otro reto de la educación es definir la política educativa eh, que se va cambiando o de un gobierno a otro o de un ministro a otro y además los planes de estudio. Entonces eh, tú ves que, que cambian los libros, que cambian, y todo eso es recurso eh, gastado e eh, inconveniente para los para los padres, entonces hay que definir muy bien esto. Y además, se está, claro está, gracias a Dios, que se están preparando eh, los docentes, los docentes, tanto para la modernización, la tecnología, como además para poder trabajar los nuevos planes y proyectos educativos. Hay que persistir, no puede ser que se gastan millones en tres años, y ya asuntos valiosos lo, lo echan a un lado y viene otro invento, otro invento, otro invento, así no vamos a llegar nunca, no vamos a llegar nunca a tener eh, que se diga en estos diez años se logró ya que el estudiante eh, pueda operacionalizar eh, un, un contenido y pueda asimilarlo y hacer lo suyo, que es lo que en filosofía decíamos siempre, la vida intelectiva, la vida intelectiva, de, del texto al razonamiento, del razonamiento a la expresión. Entonces, eh, hay que seguir trabajando con esto. Y cuidado, porque por ejemplo ahora se están en, los, en, la, en la evaluación de los docentes, Tratar de que la política o la politiquería no influya en eso. Yo he sido siempre eh, radical en ese asunto. Nadie me diga a mí, que ayúdeme en esto, tal cosa. No, no, no, no. Vaya al, al examen y pase. Y entonces eh, se siente ahora que ha habido como unos escándalos sí. y una cosa en, rela en relación a eso. Y da mucha pena. A mucha pena. Por ejemplo, yo que trabajé tantos años en el centro universitario, conozco eh, muchachos que, que tienen luces, luces para ser buenos educadores. Y sin embargo, no pasaron. No pasaron. De Entonces, las, todo eso hay que preguntarse: ¿cómo es? Que, ¿Cuál es el mecanismo? De las que falencias. Se utiliza. De la Entonces, tú encuentras personas que, que no tienen esas luces. Y que están. Entonces, así no se puede. Así es. Maestra, muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesante conversatorio. Un mensaje final ya eh, con relación a, a lo que tiene que ver con, con esta producción eh, de Telenor. Sí, porque estamos con el aniversario así de es. San Francisco de Macorís. Entonces, yo quiero que ese pueblo querido, ese pueblo nuestro, siga amando a San Francisco de Macorís y a la provincia Duarte, que, que procure siempre la belleza de la ciudad, que procure que sus ciudadanos sean cada vez más sabios y más trabajadores, que tengamos un San Francisco de Macorís competitivo con, las, con, los grandes, con otras grandes ciudades, porque así la República Dominicana, podríamos decir, que, que luce con mayor esplendor, sus valores, su bandera, su himno. Y así honramos a tantos maestros y a tantos prohombres de nuestro San Francisco de Macorís y de nuestra República Dominicana que dieron el todo por el todo. Entonces, un San Francisco de Macorís hermoso, inteligente y productivo y sobre todo, tomando como centro a Dios. Así es. Muchísimas gracias a la maestra Lucelene Plata, quien nos ha acompañado en este conversatorio sobre lo que es el desarrollo educativo de San Francisco de Macorís. Usted continúe disfrutando de toda esta programación a propósito del 243 aniversario de la ciudad de San Francisco de Macorís. Telenor presentó